los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado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 y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado A las aclamaciones responden, bendita sea la preciosísima sangre, bendita sea la sangre de Jesús nacido de la Virgen María, bendita sea la sangre que corrió en Getsemaní, bendita sea la sangre que corrió en la flagelación, bendita sea la preciosísima sangre. Bendita sea la sangre que corrió en la cabeza coronada de espinas. Bendita sea la sangre que corrió de las manos y los pies traspasados. Bendita sea la sangre que corrió del costado abierto. Bendita sea la sangre que nos lavó de nuestros pecados. Bendita sea la Sangre del Cordero sin mancha. Bendita sea la Sangre de la Cruz que nos ha reconciliado con Dios. Bendita sea la Sangre de Jesús que nos purifica de todo pecado. Bendita sea la Sangre del Cáliz derramada para el perdón de los pecados. Bendito sea el cáliz de bendición que nos hace comulgar con la sangre de Cristo. Bendita sea la fe, su sangre. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Thank mm -hmm. you.